Antes de, de, de empezar con la preguntadera, yo quería decir un par de cosas breves. ¿no? La, la primera es que eh, para mí es un notición que, se, que esta novela llegue a la segunda edición. ¿no? Me salió un verso sin esfuerzo, pero eh, me, <risa> dos. dos versos. Me encanta que esté, que esté ahora reeditándose el libro. Eh, yo además tengo una relación de intimidad con este libro muy curiosa, eh, porque yo asistí, digamos, a todo el largo proceso, porque esto es un largo proceso, ¿no? Esta, esta novela no es simplemente el resultado de un proceso de escritura, de que ustedes dos se encerraron a escribirla y ya está. Eh, digamos que esto tiene uno, una prehistoria muy, muy larga, y yo tuve la suerte de vivir muy de cerca esa prehistoria de, de la novela, eh, cuando la novela era de hecho un proyecto cinematográfico, cuando era una película, la, la, esta novela primero fue una película, es, hicieron el, el viaje inverso, que bueno, de eso luego vamos a hablar, si quieren, si quieren nos, nos metemos ahí de lleno luego a hablar de eso, pero eh, para mí es, es como emocionante, lindo eh, y entrañable que estemos aquí hablando de este, li, de este libro, ¿no? este, de esta novela que que ha demostrado tener muchas vidas, ¿no? Eh, y espero que siga teniéndolas, que siga teniendo, que siga teniendo todas las vidas posibles. Eh, yo creo que pensando esta mañana en el libro, como les digo, es raro hablar de algo de lo que se tiene tan, con lo que se tiene tanta intimidad. Eh, es incluso, yo me siento casi como si estuviera hablando de un un libro mío, pues, un libro con el que tengo mucha familiaridad, un libro en el que de alguna manera rara participé, ¿no? aunque, sea, aunque solo fuera poniendo, poniendo, poniéndole ganas y haciéndoles, haciéndoles de, de fan. Pero eh, esta mañana pensando en el libro, llegaba a la conclusión de que este es un libro muy curioso desde el punto de vista histórico, porque este es un libro que se escribe a pocos años de que la historia de Bolivia cambie para siempre. Eh, es decir, este libro se empieza a gestar más o menos a, hacia el año 2000, más o menos que 3, 4, más o menos, 1? Poco antes, eh, 2000, 2001, yo creo, el 2001 es el año realmente que, que se cristaliza. Pero me parece que hay, hay allí una voluntad, cuando, la, cuando el libro todavía era una, un, un proyecto cinematográfico, cuando todo esto empieza a ocurrir, allí se empieza, yo creo que a vislumbrar una, una voluntad que luego iba a estar muy presente en el arte, en la literatura, incluso en el cine boliviano, ¿no? que tiene que ver, yo creo, como con captar unas energías y unas fuerzas que venían de lo popular, ¿no? unas fuerzas y unas energías que venían de la calle y que venían de la calle de un lugar muy particular que es La Paz, ¿no? que además era una ciudad que en ese momento también estaba cambiando, venía lentamente... De, transformándose todo el país y por supuesto la ciudad no era ajena no a esa transformación. Y esta mañana pensando en el libro, como les decía, yo no podía evitar ver este libro como eso, como una especie de, como de libro que anuncia muchas cosas, ¿no? que se venían tejiendo, que se venían cosiendo en, en la sociedad boliviana. Y claro, lo curioso es que el libro se publica, digamos bastante después del, del periodo de gestación del, de la película, ¿no? O sea, la, la primera edición del libro, si no me, me equivoco, ¿de qué año es? Del 2013. 2013. Uh -huh. Y, es decir, el libro se publica cuando ya... ya el país se ha dado un vuelco. Es decir, ya, ya Bolivia... Es, Bolivia es otro país, Bolivia es otro Bolivia cuando, cuando, cuando el libro se publica. Pero yo creo que lo que habla del carácter anunciador del libro, de todas esas energías, de todas esas fuerzas que es capaz de captar, es justamente ese hecho, que el libro se haya publicado en 2013, pero que fue concebido mucho antes, y en 2013 no había perdido absolutamente ni un miligramo de frescura. ¿no? Es decir, toda la historia, toda esta especie como de tema del viaje, del, del bueno, que yo mm, tuve la... Mi primera intuición era leer esto como una novela de aprendizaje, una novela del campesino que va a la ciudad a vivir aventuras. Eh, pero bueno, luego de nuevo también recogeremos ese tema. Pero que todo eso, en, en última, si quería empezar justamente la charla por allí. Es decir, preguntándoles, porque ustedes han sido de alguna manera como unos... Eh, escucha, como unos sismógrafos, ¿no? Ustedes estaban captando energías que estaban en la calle en un momento donde quizá nadie las estaba viendo, ¿no? Quizá nadie se estaba viendo, nadie estaba viendo esa, esa fuerza, esa energía, todo eso que se venía, quizá nadie lo estaba viendo y ustedes fueron capaces de captarlo muy pronto, ¿no? Muy, muy pronto. Y quería, y quería empezar la charla por ahí. Si, es, si ustedes tienen alguna opinión sobre eso si, o, o no, eh, les tiro, les tiro esa pelota si quieren Va tú bueno eh, primero bueno rápidamente agradecer eh, a Muy Guaso a Michu a, a Fer por esta oportunidad yo digo es raro porque uno se desacostumbra de, de socializar, entonces es susceptible de hablar cualquier huevada y porque ha perdido las, las capacidades justamente de socialización, pero eso lo hace más interesante. no eh, Mira, en ese sentido yo lo, lo, lo primero que quería rescatar, porque con el tiempo uno también puede ser un observador, un lector, porque uno ya no es el mismo, y además ha sido, como, como dice Juan, es, escrita y trabajada con tantos aportes de, que, que son muchísimos. Eh, entonces uno la puede ver con más, con más distancia. Y a mí me vienen justamente dos, dos palabras. Y una la dijiste es entrañable. Y la otra es ingenuidad, Candor. Yo creo que dentro de todo... Como, como la, la novela no, no se pretende un retrato de una época, sino que de entrada parte con la osadía de, de querer crear un, un universo, un universo ficticio, una utopía, una cronía, como quieran llamarle, donde hay una prohibición del alcohol, cosa que en Bolivia puede parecer aberrante, pero... Somos tan prohibitivos como borrachos en Bolivia. Entonces, en el fondo, no es aberrante. Y, pero lo que tiene, y eh, yo creo que, eh, digo, atravesando incluso tres eras, ¿no? Porque esta nace del final del neoliberalismo, lo que se llama la era del neoliberalismo, atraviesa todo el proceso de cambio. Y, y ahora, en esta nueva etapa, que no sé cómo, qué nombre se le pondrá, eh, Estamos hablando de los Kenchas y, sin embargo, mmm, sí, la etapa. le podemos llamar la etapa del neoliberalismo zombie, si quieres. Pero eso ya, ya... Eh. Claro. Hay, hay, hay, hay muchos nombres que se le podrán poner. Pero bueno, los Kenchas sigue atravesando, quizás porque nunca ha pretendido ser un retrato de una época, ¿no? si bien puede tener rasgos muy, muy propios o muy honestos o no, no, no sé, pero nunca se ha pretendido un retrato, incluso tiene esa, esa ingenuidad, ese candor de pretender hacer una, una, una novela iniciática con tintes épicos ¿no? de, de, de confrontación, casi, casi básicos, ¿no? casi dignos de Star Wars o, de, o del Señor de los Anillos, dentro de un mundo... Mmm, dentro del bajo mundo de una La Paz también imaginaria, ¿no? Pero siempre para que sea una La Paz imaginaria tienes que lactar muchísimo de la paz real, ¿no? Incluso modificarla, ¿no? Como se ha hecho con los famosos campeonatos de cacho. Sí, creo que, bueno, ahora mencionabas pues el tema, Ponte, decías Star Wars y creo que digamos una genialidad o oh, la genialidad de Lucas en Star Wars fue su primera línea, ¿no? A long time ago in a galaxy far far away. O sea, se, se quita el yugo del espacio y del tiempo, y creo que eso es lo que la hace perenne, ¿no? Entonces, esto un poco estábamos viendo, haciéndonos camino al andar, pero que los kenshas un poco tiene eso, ¿no? Al, al crear la distopia, eh, nos hemos quitado el yugo de un poco temporal, y por lo visto, tiene por lo menos 20 años de acordeón en los que está sobreviviendo desde desde su concepción hasta su actualidad. Y la otra que es graciosa es el tema de la paz, ¿no? Porque eh, en la única parte que está escrito la paz en la primera edición era en la contratapa, porque es una novela tremendamente paseña, pero jamás se menciona la paz, ¿no? O sea, no, no, no se la sitúa como, como el, el, el crisol donde, donde ocurren los eventos, ¿no? Pero, pero como decía Diego, bueno, había... Es, es, es o sea no puede ser escrita en otro lugar porque digamos ese ese ambiente ófrico esos esos lugares esos meandros donde donde se lleva a cabo la novela sobre todo el bar del maico que es digamos el epicentro donde donde discurre casi toda la, la acción uno se lo imagina desde esos esos pasillos esos aguanes paseños infinitos llenos de de, de machimbre y, y con tintes republicanos decadentes del de centro de la ciudad y, y bueno y con mezclado con, con, con esa tradición viernesolterística de, de antaño de la paz que son el cacho y el singani no entonces que, que, que además en esa en esa época para nosotros era pues también un un, un lugar que, que o un, un, un ambiente que frecuentábamos mucho, ¿no? Además que, que, que un poco el, el, el hecho este de, de, del cacho se lo, se lo hizo trascender, como dice Diego, y trascender el tema del viernes de solteros y no volverlo algo épico, ¿no? Algo de los campeonatos del cacho que también era algo que, que en ese momento habíamos empezado a a organizar, a urdir y que, que realmente eran un, un momento climático de, de, de, de congregar gente y, y montón de, de, de, de, de furores, de emociones, de excesos de todo tipo, gritos, personajes y que, que realmente le, nos nos... nos Realmente lo, lo, lo, lo vivíamos a pleno, ¿no? Y creo que, bueno, esa, ese, ese aspecto coral de un campeonato de cacho es lo que también se trató de traducir a, a, al primero, bueno, al papel, sea de un guión o sea de una novela, ¿no? Sí. Bueno, voy a hacer un, una, una acotación más. Era tal el candor, tal la ingenuidad con la que se ha hecho los canchas que queríamos hacer una película. No, o sea, ese, ese, ese, ese, eso lo resume todo. ¿no? O sea, Es decir, hoy en día que, que ya tenemos un poco de, de andar en el mundo del cine, sabemos lo que requeriría a nivel no solo, digamos, de, de presupuesto, sino actoral y, y, y todo lo que requeriría para hacer los quenchas. ¿no? Pero era tal el candor, tal el, la ingenuidad de contar una historia. Entonces. Eso mismo le da a la novela una cosa que no es muy, tampoco, eh, es, no está pensada como novela, está pensada como historia, ¿no? Es, es, es, eso me parece muy importante, sea bueno o sea malo, ¿no? Bueno, yo, yo tuve, yo tuve el, la suerte o la desgracia, según ustedes me quieran corregir, de leer el guión, digamos, cuando, cuando, la, cuando esto no era, cuando, cuando era el guión, pero ya, ya el guión estaba en cierto modo novelado, es decir, lo cual era muy curioso porque además ustedes no solamente se pasaron por la faja la manera de hacer las películas, sino de hacer los guiones y de hacer todo, ¿No? era como que ustedes se lo estaban inventando todo sobre la marcha, y cuando me dieron a ustedes a leer ese guión, ese guión tenía un tono, un tono ya de novela, ¿no? Pero yo quería volver un momento a, una, a, justo so, a, so, a dos videos. Un, una, una cosita en torno sí. a lo que acabas de decir. En eso sí. creo que comparto lo que dice Diego de la ingenuidad, de lo que no sabíamos a qué ver Nos estamos metiendo al hacer una película que, que al final contando... Tenía más de 70 actores, ¿te imaginas? O sea, era una cosa desmesurada. Era Sergei que... de Eisenstein, era... <ríe> sí, era Potemkin, ¿no? Era... las escaleras de Odessa había que hacerlas en... <ríe> pero pero del, acerca del guión, pero esa ingenuidad también iba con lo del guión, porque lo que tú dices no, no, no tiene ningún tipo de... O sea, en realidad no teníamos idea de lo que era hacer un guión. Y básicamente escribimos una novela que luego se tenía que pasar hacer una historia filmada, ¿no? Porque ni, no sé si lo primero, lo primero no era un guión y lo segundo no era una película, quizás, ¿no? Entonces, era un poco eso, ¿no? La ingenuidad permeaba, permeaba todo el proceso creativo, ¿no? Pero yo creo que, yo creo que también esa, ese ingen, eso que, digamos, hemos convenido en llamar ingenuidad eh, o candor, eh, yo creo que también ocultaba una buena porción de intuición, que es lo que vengo diciendo desde el principio. Yo creo que ustedes realmente estaban, de, ustedes en ese momento muy germinal y muy, y pues además eran unos niños cuando estaban haciendo esto, que tenían veintipocos años, empezaron, a, empezaron con todo este proyecto. Eh, ustedes realmente yo creo que intuyeron una serie de fuerzas y energías sociales, Históricas, por eso, por eso el libro tiene esta cosa medio timeless, ¿no? De, de no se sabe muy bien si es en el neoliberalismo, si es post, si es durante el proceso de cambio, es decir, y realmente es muy loco porque se deja leer, de, se deja leer en todos los tiempos, ¿no? Es decir, eh, produce una impresión además permanente de anacronismo, que yo creo que es una, debe ser al menos una virtud de, de la literatura, ¿no? La literatura debe. En cierto modo, trastocar los tiempos, justamente no hacer retratos de época, no mostrar las cosas como, ah, mira, te voy a hacer este fresco histórico de 500 páginas para que veas cómo era eh, Tegucigalpa en 1932, digo, eh, o, um, o esas cosas que hacía Bargallosa, ¿no? Como el, el, el fresco histórico, no es bueno que todavía hace, ¿no? eh, sino todo lo contrario, es, un, es, es como un, es un, es una fantasía. ¿no? Es, una, es una fantasía, pero como toda gran fantasía, obviamente es capaz de capturar elementos provenientes de la realidad y de una manera como muy, muy eficiente y, y muy artísticamente sigue siendo como muy capaz de interpelar al lector por eso mismo, creo yo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, al siguiente tema al que quiero que hablemos y es que, Normalmente la, la, la literatura boliviana, con excepciones por supuesto, y sobre todo en los últimos años, eh, es una literatura que históricamente, por sus raíces intelectuales, es una literatura muy reacia al humor. ¿no? Una literatura que siempre ha estado como, es una literatura que tiende a la solemnidad y que en cierto modo rehuye del humor. Ya digo que con excepciones, pero... Este libro es llamativo también por eso. Es decir, es, el, es un libro que al mismo tiempo que es capaz de pararse como en, el, en, el, en ese juego fantástico de, de, de capturar energías y fuerzas sociales, al mismo tiempo que hace eso, lo hace, con, lo hace como desde la risa. ¿no? que Yo prefiero hablar de risa y no de humor. ¿no? Porque el, el, humor, el humor es casi como una convención sobre lo que es chistoso sobre lo que debe o no debe hacernos reír, el humor, el humor tiene algo como de, de juego ya previamente armado, pero la risa no, la risa es algo que ocurre, no y uno no sabe muy bien por qué, y ocurre, de nuevo, la risa es anacrónica también, no la risa, uno lee, uno todavía lee, a, eh, pues no sé, comedias de la antigua Grecia o, o, o a Cervantes y se muere de risa, ¿no? Eh, es decir, el, el humor también es anacrónico, al mismo tiempo que, eh, perdón, la risa, la risa es anacrónica, el humor no, como digo, el humor es completamente metido es en el ]vencional. tiempo. Y, sí, sí, y de nuevo, yo quería preguntarles por eso, porque, porque para ustedes yo creo que es como muy importante en todos sus proyectos, en todo lo que hacen, como esa conexión con la risa, ¿no? Más que con el humor, con la risa, con una risa profunda, con una risa que es capaz como de, exhumar eh, capas de humus, ¿no? de, de, de, de tierra y de escombros, es una risa que levanta cosas, ¿no? Creo, creo que ahí, en, en lo que dices, digamos, parte, como tú dices, sí, es más que humor, es más risa, es más que arcajada, es, es algo muy, muy despabilado, ¿no? muy, muy fresco en el sentido de que, además, creo que en eso sí, quizá, ...una lógica, un poco de guión, de que es un, un, un material muy oral, ¿no? O sea, depende mucho del diálogo, ¿no? Y del diálogo de... además de ese diálogo coral, pero con diferentes registros, ¿no? Con sí. muchos registros, con formas de hacer chistes... Muy paseño, pero a la vez paseño en, en, en diferentes estratos, citándote a ti <ríe> un poco en diferentes, porque no es lo mismo el lenguaje del científico Bonkirki que lo del fierro fino, o no es lo mismo cómo habla Quirito que cómo habla el mano virgen, ¿no? Entonces, en eso es muy oral, pero a la vez está la complicidad del narrador, ¿no? Porque creo que el narrador, él se está matando de risa mientras lo cuenta, ¿no? O sea, hay ese, ese subtexto de que realmente le parece que es hilarante lo que está pasando aunque obviamente por las formas tiene que contener un poco eso no pero creo que un poco lo que dices no o sea la la ironía del lenguaje o del del humor presentado en stricto sensum aquí un poco se revierte y se se va más a la a la lógica de del ingenio popular del chiste de la reacción del de, de, de la jerga, de, del apodo, de, de esa, un poco también, ¿no? De esa malsana idea de, de apodar todo y no llamar nada por su nombre, ¿no? Pero, pero yo, yo no sé ustedes qué piensan, pero es que a mí siempre me ha parecido que es un humor que, al mismo tiempo, que obviamente bebe y agarra mucho de la calle y de la tiene, es, un, es un humor claramente conectado con las raíces populares, pero al mismo tiempo. Es un humor que tiende como a lo críptico, al misterio incluso, como a la, a la sugerencia de un cierto misterio, de una... no sé cómo llamarle, de, de, eh, es como si pudiera mezclarse dos fuerzas antagónicas, ¿no? Lo telúrico y el humor, ¿no? Lo más profundo, lo que tiende a las profundidades y lo más leve, lo más, lo más eh, grácil, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que... Mira, nosotros, como, como nuestra generación, tenemos una reverencia a Jaime Sáenz, ¿no? O sea, pero yo creo que tanto, tanto el Alba como yo tenemos una reverencia, sobre todo, al tremendo, al humor luminoso, jubiloso, al humor poético de Jaime porque... Eh, como tú dices, hay, hay la comedia, el registro. El, la comedia es como el terror. Hay películas de terror y hay películas que te hacen cagar de miedo. Y, y hay comedias y hay películas que no son comedias y te hacen cagar de risa. Y yo creo que Science tiene, tiene, tiene un aspecto que yo creo que no se ha leído mucho en, en Bolivia, que es un, el aspecto de, de, de, de la irreverencia y, y, y un humor jubiloso. Y en ese sentido, yo creo que eso es lo que más nos. al punto que hemos sido irreverentes con el propio don Jaime, ¿no? Porque hay. si bien yo creo que uno de los. Del, o sea, de los pocos cuidados serios que hemos tenido es no caer en el estereotipo, y el, lo único que ronda con el estereotipo son los personajes ancianos a sabiendas justamente porque Sáenz también tiene esta solemnidad profunda y los personajes saenzianos como que están en ese son son son son, son en cierta medida son sátiras del personaje saenziano lo que eh, hay que conocer a saenz para entenderlo, si no son personajes muy excéntricos y no, y en yo creo que en los dos casos funciona no y y, y lo que tú dices en ese sentido por más que, que tenga aspectos de, de, de textura muy realistas, es una fantasía y eso le, tiene sus reglas. Por eso yo creo que hemos sido muy estrictos con, con, con el viaje heroico, con la travesía heroica, la gesta épica, hasta Greimas. Tú puedes, yo creo que, que un lector de, de, de, de los que puede encontrar a Greimas muy fácilmente, digamos, ¿no? hasta de una forma muy obvia, digamos. Entonces su, su manera de retratar la realidad es más parecida a Asterix, yo pensaba, ¿no? Claro, para mostrarte el, el, el gusto por la burocracia de los franceses se remonta a la antigüedad, digamos, ¿no? Pero aún así puedes ver en, en Asterix la idiosincrasia de los pueblos europeos sin meterse con ninguna época precisa, ¿no? Sí, en, en, en ese sentido, digamos, ya tocando el... el, el el sancianismo y claro, este libro siempre, si, si, si vas a emparentarlo con algún tipo de sancianismo es mucho más afín a, a Limachi, a limacha que a, que a Felipe Delgado, ¿no? Es mucho más parecido a Hermenegildo Fernández que, a, que al prólogo de, de, de Vidas y Muertes, ¿no? No tanto el Sáenz jubiloso que sale a contemplar el altiplano, sino el que está comiéndose un picante de gallina al borde de la muerte en, en, el, en el hospital cuando le está por reventar el hígado, ¿no? O sea, yo creo que ese creo que es el el, el, el science más más irreverente, ¿no? Más desvergonzado, ¿no? El, entonces creo que sí sale por ahí porque digamos uno ve la tradición y sí realmente ves novelas que son fundacionales en Bolivia, como Alivión de Fuego, de Serruto, pero ya podemos discutir ahora si es magnífica, si no es muy buena, lo que sea, pero lo que sí no te saca una sola morisqueta de, de, de, de, de, de risa o de, o de humor, ¿no? Entonces eso era algo que, que, que era... eso una... sería, era mejor cuentista, pues que yo creo que una novela, y eso también en, en las novelas de Juan, o sea, tienes que reírte, o sea, es que yo creo que para mí son, la novela tiene que sacarte risas, y yo lo digo hasta en Kafka, en Guimaraes, en, o sea, es como verte una serie de, de, de, de, de cinco temporadas y que no te saque una risa, que no tengas un personaje que, que te estimule por la risa, estamos jodidos, ¿sí? me parece. Eso no quiere decir que todas las novelas tengan que ser chistosas y todos los Kenchos tiene una beta específicamente en, en, en ese sentido. Y con eso pretende, digamos, anular la idea de que es un mundo sórdido, de que estamos en la ilegalidad, de que hay corrupción en la policía, hay todo tipo de desviaciones sexuales. Es toda una travesía heroica, muy parecida a la de Frodo, en medio de ese mundo, ¿no? Es sí. Digamos, yo, yo veo la estructura o el, o, el, o el cascarón más externo, ¿no? Pero aquí hay una materialidad que yo creo que eso no se puede esquivar, ¿no? En, en los quinchas hay una materialidad, hay una... Y en un sentido muy literal, o sea, las cosas, las cosas huelen, las cosas... Hay, hay mucho vómito, muchas cacas, hay, mucho, hay mucha baba de borracho, hay mucho alcohol hay mucho fluido, no, eh, mucho olor de la ciudad, es decir, hay como, eh, hay mucha materia, mucha materia envuelta, ¿no? Pero, sí, sí. Y en, y en eso el arte, el, se han puesto a pensar que el arte clásico, el arte en general, lo que trata es de evadir esta cualidad, digamos, de excreción, de digamos, corpórea del ser humano, ¿no? Es como si, si un extraterrestre viera todas las obras de arte que perduran no sabría que el, que el ser humano hace caca o vomita. entonces Entonces, es, en eso también hay una ruptura con la narrativa clásica, heroica, eh, ¿no? que todo el tiempo se está recordando eso hasta de una forma, yo diría innecesaria. Tú dirías, ¿por qué? Esto no me va a hacer avanzar en la, en la trama. Es como un... No, hay un, hay un gusto. Por lo, ¿cómo, cómo se llama? Esca, escatológico. Pero eso es en todo aspecto, ¿no? ¿no? En todo aspecto. Es escatológica en todo aspecto, ¿no? Es escatológica en, en, los, en los dos claro. aspectos, sí. Claro. ¿Qué ibas a decir, algo? En, en términos de seca ¿no? Sería... Entonces decía que en términos de Fonseca son pues secreciones, excreciones y desatinos, ¿no? Los que los que, a, los que transversalizan mucho, mucho toda la, la novela, ¿no? Pero, pero a la vez yo creo que eso también se, se, se remonta a una tradición muy castellana, ¿no? Porque yo creo que también un, se nutre mucho, quizá también involuntariamente, pero de la picaresca española, ¿no? Y creo que, que, que, que el castellano es... Su inicio, el español gozaba mucho de, de, de, de ese tipo de cosas, ¿no? De, de Del humor suez, si quieres llamarlo eh, escatológico, corpóreo, ¿no? Excorpóreo, si quieres. Sí. Eh, sí, sí. De, de cierta sí. forma, ¿no? Bueno, pero es que, fíjate que, bueno, dé, déjenme que haga como un, un pequeño firulete para volver a enganchar con lo que estamos diciendo para que no se me olvide una idea que se me quedó descolgada de antes, y es que oyéndolos hablar de science y pues es, digamos es durante los 20 y no sé cuántos años que somos amigos, nos hemos pasado horas y horas hablando de science yo pensaba ahora mientras los escuchaba hablar, pensaba qué difícil es aceptar el reto de esa influencia y salir vivo ¿no? que eso eso Visto lo visto y lo que ha sucedido con las distintas influencias de Science, no es muy común. Es decir, la gente entra a Science eh, a imitarlo, pasa como con Borges o como con todos esos autores, ¿no? Como que parecen imitables y luego... Y son fabricadores, ¿no? No, sí. son demasiado imitables ya, en, entras, entras ya a una es, es que claro las aliteraciones hay una serie como de guiños de gags que tiene que tiene en ese ¿no? sentido sí, sí, dale en, en ese sentido yo le yo sé que, que tengo su, su, su perdón querido don Jaime pero yo creo que el sancianismo en la novela esta solemnidad la noche, la oscuridad del alcohol aquí sí se vuelven como ya una especie de sátira de este personaje sanciano una sátira un poco más burda pero de un personaje muy muy romántico ¿no? entonces sí, sí. yo creo que ahí es donde logra un equilibrio pero justamente para allá iba yo porque es que yo creo que eh, buena parte del acierto y de la razón por la que hoy después de todos estos años hoy seguimos hablando de los kenchas es que Justamente el acierto o, el, o, el, o una de las grandes virtudes del libro es haberse instalado de una manera tan inteligente dentro de esa risa. Porque allí retomo lo que estaba diciendo Álvaro. Porque eh, la tradición de la que viene, esa tradición escatológica de la que viene la picaresca, es una tradición que conecta con, con, con la antigüedad incluso pagana. ¿no? Dionisíaca. Sí, exactamente, y es una y es una tradición pagana donde las fuerzas de lo inferior, la caca, el semen, el vómito, es decir, to, todas las secreciones corporales, los muertos, los malos olores, el, los culos, los, etcétera, todo eso que pertenece como al imaginario de lo inferior, en esa tradición antigua, en esa tradición pagana, está íntimamente ligada a aspectos religiosos de elevación espiritual, es decir en esa tradición, entrar en contacto con lo inferior es en realidad entrar en contacto con lo más superior. ¿no? Y eso es una cosa que, incluso a pesar de siglos de represión católica, termina traspasándose hasta la novela moderna. En la novela moderna, está, la novela moderna está llena de ese tipo de escatología que, en últimas, apunta al, a la religiosidad. De que el, el Ulises de Joyce es eso, prácticamente, ¿no? escenas y escenas y chistes y chistes llenos de, de cosas soeces y vulgares y cochinadas, pero en realidad siempre todo está ligado a problemas teológicos, ¿no? Pero yo también creo que justamente, la, como decía ahorita, la gran capacidad del libro es haberse instalado en esa tradición de la risa. Porque los problemas de, los, los, todos los problemas de mano virgen, eh, incluso no solo de mano virgen, de... Prácticamente todos los personajes que están involucrados en esta aventura, al final son problemas de índole religioso, digámoslo así. Son pro, son, son pro, y de verdad, no, no estoy exagerando, son problemas que, que parece que son eh, astracanadas y, y, y aventuras oeses, pero en realidad tienen un horizonte religioso muy loco, ¿no? un horizonte como cósmico, religioso, que está ahí gravitando todo el tiempo y sin caer jamás en la solemnidad, que eso es lo más extraordinario. En, en eso, perdón, yo creo que es lo importante, lo telúrico, lo que refiere, hay la religiosidad, el, el, el espíritu referido a la tierra, tiene que estar referido a las potencias eh, excrecionales del cuerpo, no o sea, hay, digamos, en un, orden, en un orden ordenado de la espiritualidad, esta parte esta parte que refiere a todo lo telúrico, a lo tónico, a la tierra, al, yo creo que está relacionado, no soy experto en chakras ni cosas, pero en el cuerpo, ¿no? Y en esta parte del bajo vientre, que y aún más que el catolicismo, yo creo que el positivismo, y ese es, es, es, es siglo XIX así hiperracionalista, hipercivilizado, que querían, ha sido el que se ha encargado, digamos, de decir... Esto es, es, esto es la humanidad. La humanidad no son los pedos, la humanidad no es la caca, no es la baba. Cuando nos pasamos la vida tirándonos pedos, cagando, o sea, es nuestra vida. no Y eso para el positivismo, que es una consecuencia del monoteísmo y de todos los ismos eh, racionales, termina ahí. Entonces, en ese sentido, hasta parece molesto que en una buena novela te hablen de eso, ¿no? O sea, que digan, no sé. Yo, y es no, gracioso yo, pensar, digamos, en los, en esta novela que le hemos denominado entre unas tantas cosas, un bilgus román, una novela iniciática, que los, los maestros del mano virgen, sea el Gilacato, sea el científico, von y Carballo sean dos metafísicos o dos teólogos de eso, ¿no? Justamente, ¿no? Uno de la del kencherío a través de la fecalidad y el otro de, de la pureza a través de, de la masturbación, ¿no? Entonces, es, es, es gracioso, ¿no? Que, que, bueno, coincide justo en una metafísica, en una teología, donde, como quieras ponerla, de, de las, volvemos a las excreciones, secreciones y desatinos. Sí, totalmente. Pero, de nuevo, insisto, déjenme que le repita el piropo. Es pues, difícil entrar a Jaime Sáenz, dejarse influir y salir vivo al otro lado, ¿no? Es, es realmente muy, muy, muy difícil y yo creo que quizá la, la, la razón de todo está en el candor y en la ingenuidad con la que ustedes asumieron el proyecto. Mm, déjenme que les pregunte, porque para mí siempre ha sido, de verdad, un quebradero de cabeza, ¿no? Una, un, otro misterio, y es un trabajo tan colectivo como el que ustedes hacen, porque los, los hermanos Loaiza con el que firman la novela eh, no deja de ser una construcción, es decir, es un dispositivo, es un aparato que una se han inventado. Una ¿no? compañía, parece una compañía, los hermanos Loaiza. Una, una, es el circo de los hermanos Loaiza. Y, <risa> oh. <risa> o los jamapichiris de los hermanos Loaiza una empresa basurera de, de jamapichiris para quien entienda <risa> pero cómo es esa vaina de trabajar no solo entre ustedes dos sino en colectivo porque ustedes, este libro por otro lado tiene aportes que vinieron del proceso también de, de la chura de la película chistes que salieron durante el rodaje cosas así, es decir porque es un proceso colectivo también, entonces quería preguntarles por eso, como por esa manera de trabajar. Creo que hay una, una parte, digamos, que, que, que hace homenaje a, a eso, que, que trasciende mucho al, a la marca y de Hermanos Loaiza, eh, es la dedicatoria del libro, ¿no? El libro está dedicado a los changos, ¿no? Y, y claro, ellos son los coautores de, de, de este libro, ¿no? Porque esto se remonta a, a experiencias vívidas, nunca como las de Inocencio, de, de Quirito y tal, pero sí, sí nos hemos pasado horas y, y, y lustros jugando cacho, haciéndonos bromas pesadas, eh, tomando chicha, en mesa o, o pampeño o lo que sea, y, y realmente el, se... se se, se pensó y se ideó el, el, el, el guión, la narrativa, si bien no en personajes que conocemos, sí pensando en quién podía interpretar a cada uno de los personajes, obviamente robando algunas de sus, de sus cualidades inherentes, ¿no? Entonces, cada uno ya teníamos, mientras los escribíamos, creo que Diego y yo teníamos la idea de, de cómo sonaba la voz de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, claro, el, el qué sé yo. El Elber tenía que sonar como el negro segarra ¿no? El Coroncho Lloroa tenía que sonar como el mono, ¿no? Edipo Bonquirqui tenía que sonar como el kex. Entonces, se, se iba creando una cosa que... Y el Ferdi, Fernando Vallevián, que le ha aportado valiosísimos claro, no, el... a, a Kirito, en la, que están en la novela, él como actor le ha aportado diálogos a Kirito, que es un personaje crucial, actuando, Claro, ¿no? ¿no? Y en eso... Eh... En esa lógica de, de, de al, al, al ser ningún actor profesional, cada uno <ríe> mutaba sus diálogos. De, de esos diálogos salieron frases que son absolutamente sensacionales y muy superiores que las que estaban escritas en el, en el guión inicial, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, en ese sentido, yo quiero hacer una, una apología del trabajo colectivo porque, bueno, en Orson Welles, en Net for Fake, dice, la máxima obra de, de la Europa, no sé, de la Europa cristiana será la Catedral de Chartres. ¿Y quién la ha hecho? ¿Quién es el arquitecto? En primer lugar, no sabemos cuántos arquitectos, cuántos maestros de obra. Y en, en, digamos, siglo XIX, XX, XXI, hay una obsesión por el autor, ¿no? Digamos, incluso hasta te dicen, este cuadro ha sido pintado por Rubens, pero, ¿sabes qué? Eh, ha sido hecho por el taller de Rubens, entonces como si no tuviera el mismo valor una, una obra, y quién ha hecho las pirámides, quién ha hecho, entonces, obviamente guardando las distancias, es decir, yo creo que cuando se tiene una línea, una idea clara, ahí es cuando el trabajo colectivo se vuelve muy, muy, muy rico, y en este caso, no solo en todo lo de la película, porque como les, les digo, esa película va a ser un misterio, hay imágenes y, y, y los, los de culto la conocemos, pero esa película forma parte del sedimento que, que da, da a luz al, a la novela. Y una vez que se planteó la novela, también hay personas, eh, Mario Murillo, por ejemplo, con las que hemos trabajado rigurosamente, ya con distancia, con lectura, y, y también son parte de esto, eh, hay, son tan parte, como te digo, de trabajo mismo, no, no, es, no es una apreciación, sino es trabajo, es sentarse a, a trabajar, y tú mismo Juan, el Fer, que, eh, Alfredo Grieco, que hemos leído, y, y es a partir de ahí, yo creo, cuando se tiene la idea clara, cuando el trabajo colectivo se vuelve no, no un coñazo, como dicen en España, sino delicioso, ¿no? O sea, no hay nada más lindo, yo creo, que, que lograr objetivos entre varios, ¿no? Si hay, para uno es, es muy bonito, eh, entre varios es más lindo, como diría Bonquirqui. Es que yo creo que ahí, ahí además surge una, una cosa de que, que hablábamos antes de... El tema de que este libro sea tan, tan oral, tan, tan dialogado. Y, y la única forma un poco hasta de escribirlo es hablándola, ¿no? O sea, así interpretando el mismo libro, el diálogo, y ver realmente si el chiste funciona, ¿no? Si el diálogo funciona, si, si la gracia o la carcajada va a surgir, ¿no? Hasta en la, en la última edición tuvimos ahí un, un, un hallazgo que Diego y yo nos estuvimos riendo, Tres, cuatro veces de un chiste que se nos había pasado, y luego lo, le dimos la vuelta de tuerca a un reverendo soplamocos del, del padre Ildefonso, que bueno, nos fue pues, hasta en la última edición. Seguíamos dándole vueltas a algunas gracias, y, y bueno, creo que, que ahí está un poco del kit de la cuestión, ¿no? Y una de a las que... cosas mágicas es que no, no reduces los errores, los multiplicas. ¿Ya? Porque uno no diría, claro, entre más, entre más, vamos a corregir, no, multiplicas los errores, así de jodida es la, la cosa. Bueno, a veces las catedrales también se caían, ¿no? Eso, eso, pero los quenchas oh, oh, sigue, oh, oh, siguen. Oh, oh, ¿no? Los quenchas parece que va como chartres ahí, ¿no? Uh, Tenemos que cuñar, la vamos cuñando, ¿no? Así para que no se caiga. Oigan, les, eh, yo no sé cómo vamos de tiempo o qué onda, cuánto. Ya son casi las 7, pero bueno. Les las, a, casi las 8. Les voy a ir, así, acá hay la diferencia. Les voy a leer como comentarios que han ido soltando aquí los, los, eh, los que están asistiendo. Dicen, Cristina Fangman dice: un texto también escrito como mal hablado. ¿Está bien? Dice, esta. Rob Jordan se pone solemne. Dice, esta novela ilustra la dualidad de la cruda humanidad y el mundo simbólico de la divinidad. Puta. Ah, ¿no? Y por acá preguntan si hay planes para la, para la secuela. Creo, creo que. Mad con Max. La... De momento creo que, que como tú dices, lo, la, la, la, la aventura de la travesía de los quenchas ha sido tan larga que, que creo que ahora, digamos, hay que seguir hablándola, disfrutándola, pero hay que dejarla estar, ¿no? Hay que dejarla estar, hay que, creo que... Hay que cuñarla. Hay que parir otros otros personajes, otras, otras situaciones y, y bueno, mientras la mantenemos cuñada como a Chartres, eh, bueno. Hará tiempo para para fuego lento, nicheanamente hablando, a seguir con poder concebir quizá otra otra cosa que nos dure quizá no 20 años, pero por lo menos un lustro. Pregúntame, Además, pre, pre, perdón, pre, pre, perdón, perdón, sí, tenía sí, sí. una, eh, como les decíamos, los quenchas corresponden a una época de, de inocencia, de candor que seríamos muy estaríamos muy equivocados en, en pretender imitarla, ¿no? O sea, en todo aspecto, ¿no? En todo, eh, seríamos, ahí sí yo creo que nos estaríamos tratando de, de copiar a nosotros mismos o, o no y causaríamos sé. Causaríamos muchos divorcios en el camino. <risa> Preguntan por acá que cómo surgió el título. Don Álvaro, Don Álvaro le, le, le dio el título y para mí, para mí, el título es mitad, o sea, te digo, cuando aparece el título, a veces aparece primero el título, a veces al final, pero no, o sea, el título es, es, es tiene, tiene que contener a la obra, ¿no? O sea, no, es así, es una revelación, ¿no? Sí. Creo que la palabra... Clave ahí es perdularios, ¿no? Cuando me apareció la palabra perdulario en, en una novela, yo dije, ¿qué, qué, qué diablos es esto? Que me lo han preguntado cientos de veces, ¿qué, qué, qué es perdulario? Y bueno, acudí al, al, a la fuente madre, al diccionario, al acartonado diccionario de la RAE, y, y decía vicioso, incorregible. Bien que contenía, que contenía un significado, aunaba un significado tan fantástico que, que antes de pensar los Kenchas dije, esto tiene que ir en el título de algo, ¿no? Me y imagino que, que porque poco... estaban estudiando filosofía, al Alba se le ocurrió el D, ¿no? El D. Yo creo que el D el es, es, es yo creo que lo que le da la fuerza al, al, al es cierto, es, es como un tratado, como el de ánima, ¿no? Un tratado filosófico así. Como... Y, y, y muy, muy, muy, pretende ser muy abarcador, ¿no? De todas las, las especies, de todos los engendros que, que te, te encuentras en el, en el camino, ¿no? Ustedes, de todas maneras, esto es como que quiero... Yo no sé cuánto... Eh, Fernando, ¿cómo vamos de tiempo? Yo por mí me puedo quedar aquí... La, la... Pero, ¿cómo, ¿Cómo vamos de tiempo? Porque si... Fernando está paralizado. Ahí, ¿no? Estamos súper bien de tiempo, Juan. Ah, bueno. ¿Sí? Si quieren le metemos unos 15 minutitos más y ahí vale, ya podemos vale. ir charlando igual sobre las preguntas que vayan surgiendo del público y lo que claro. ustedes vayan agarrando. De una. Y no, yo les quería preguntar como por la... Ustedes también tienen una posición muy curiosa dentro de todo el campo literario boliviano, porque... Eh, publican en El Cuervo, que obviamente es una de las editoriales más importantes de, del país. El libro va por la segunda edición, es decir, es un libro que sigue teniendo una vida, una vida sana eh, y encontrando lectores, pero al mismo tiempo ustedes ocupan un lugar como periférico dentro de, la, dentro, de la, dentro de la literatura boliviana. Ustedes es como si fueran unos francotiradores que están como en el en el borde del edificio, viendo pasar el desfile, ¿no? Y, y, y quería preguntarles por eso, porque la literatura boliviana inevitablemente es, ah, o sea, ha sufrido un cambio también, igual que el país, ¿no? Se ha transformado muchísimo. Y yo quería preguntarles a ustedes cómo ven... vamos esto, es esto es una pregunta que puede tener interés también para la gente de fuera. O sea, cómo, cómo ven ustedes ese cambio en la literatura boliviana, si tienen alguna posición o no... Si es verdad o es mi impresión equivocada que ustedes se ven como en esta, en esta extraña forma de marginalidad desde la cual operan, eh, no sé, como que me gustaría que hablaran de eso, de su posición en ese campo y de cómo lo ven. Bueno, eh, es, es la pregunta perfecta y la ocasión para agradecer a, a, a Fer por, por realmente, por apreciar. Eh, los quenchas como para que estén en el, en el cuervo, porque como hemos hablado, yo creo que sería muy pretencioso hablar ahorita de una posición en la literatura boliviana cuando después de todo lo que venimos hablando de, de, de, de la historia de los quenchas, ¿no? Realmente esta es una historia que, que ameritaba, para nosotros ameritaba ser contada, ¿no? Que sea leída es un, una bendición y... Creo que en, en el fondo lo que nos gustaba eh, de esto era la historia y los personajes. Es una historia, como digo, no muy compleja, muy, más bien muy clásica, muy arquetípica y a la vez está llena de recovecos. Hoy en día yo creo que... Ya desde su época hasta hoy en día, yo creo que evocaba una cierta nostalgia de una La Paz, en ese sentido muy sanciano ¿no? de una La Paz que nunca existió. En el... Se cortó, ¿no? Se cortó, creo. Ahí se cortó el cholín. No. no. De una La Paz que tú. Ah, me corté. Sí, te cortaste un rato. Ahí te perdimos como 20 segundos. Eh, eh, bueno justamente decía eso no que, que es, es, es una historia que, que pretendía crear una La Paz eh, y que si, si lo hubiéramos podido pintar o hacer en cómic o, o, o si se puede hacer la, la, la, la, la, la the Mother of All Epics la gran película estaríamos encantados no tiene tiene, tiene tanta dosis de humildad como de osadía no es decir pucha so, es una buena historia, digamos, ¿no? Me gusta, me hace reír, a mí, a mí me gusta esta historia y en ese sentido puede gustarles o no, pero yo creo que al Alba y a mí y, y a la gente que ha participado es por eso, porque, escucha la historia tiene su, su interés, ¿no? Su gusto, su, su deleite, que es lo que nos gusta de las historias al final. Y, y, y sí, si lo que tú dices, yo creo que somos, somos, de, somos personajes totalmente periféricos de la literatura boliviana. Por eso también es, es, es, creo, es muy, muy halagador que haya llegado una segunda edición y bueno, y repetir lo que dice Diego de agradecerle a Fer por, por, a nuestro querido Chapaco por apostar, por los quenchas, por creer en el libro y por, por haberlo disfrutado. Y creo que la lógica esa viene de, de que nosotros, de cierta forma, entramos a la literatura por contranatura, ¿no? O sea, no... Porque si, si seguimos lo que hablamos, la tradición, por más de que esto involuntariamente haya sido escrito como una novela, como una narrativa, esto parte como más bien de una beta cinematográfica, ¿no? Y nosotros entramos por una vía cinematográfica tanto de producción, porque después de los quenchas surgieron, bueno, los cortometrajes, el plan Papá Noel, el factor Tureque, y por la misma influencia, porque hemos hablado de science digamos, y de, y, de otro, y de alguna otra influencia novelística, como puede ser la tradición, qué sé yo, la, el grotesco de Ravelé, no sé. Pero hay mucha, mucha influencia cinematográfica en los Kenchas, ¿no? Eh, y cinematográfica más noventera, si queramos, donde creo que el el diálogo, el, el, la vuelta de tuerca se hace muy preeminente, ¿no? En, no sé, pensar en directores como Tarantino, como Guy Ritchie, que en los 90 justamente parieron ese tipo de, de novelas y sin dejar atrás, que no lo teníamos tan presente, pero sí ya lo habíamos visto, qué sé yo, hasta hablar del mismo Seinfeld, ¿no? O sea ese tipo de, de, de, de humor audiovisual que, que, que de seguro influyó. Y entonces nosotros entramos a la literatura por, por otro lado, ¿no? Por otro lado, entonces, nunca siguiendo un camino ortodoxamente literario, ¿no? Como quizá es la construcción habitual de, de, de los más, más convencional, de los hoy escritores que realmente... Tienen, tienen éxito y, y, y no por falta de méritos, porque creo que hoy, bueno, El Cuervo es uno de los tantos ejemplos, pero creo que el mayor de tener un, un catálogo tan amplio de, de, de talento boliviano, ¿no? Realmente creo que Fernando, Fernando ha congregado con, qué sé yo, con, con Colanzi, con Barrientos, con Asbún me, seguro me estoy olvidando con Wilmer, con tantos otros, realmente una, una panacea de, de autores bolivianos que realmente están, además que están haciendo, están dejando huella a nivel internacional, porque ya no solo son autores que se leen en Bolivia, sino que se publican y se leen en otros lados. Mm. Y bueno, es un privilegio para nosotros ser parte de ese catálogo, aunque nosotros somos, pues, la parte indie del catálogo, ¿no? La parte, de, alguien mencionó de culto, pero culto no porque sea maravillosa la novela, sino porque se hace su camino así desde, desde la periferia y de camino lento, ¿no? Sí, sí, usted, además ustedes saben perfectamente, y esto más bien lo aclaro para la audiencia más que para ustedes, pero cuando yo hablo de periferia no hablo en lo más mínimo de un sentido peyorativo, me parece que... Eh, desde la periferia es justamente desde donde se hacen las cosas, se suelen hacer las cosas más, más interesantes y sobre todo las, las transformaciones del campo se hacen casi siempre desde, desde esas periferias, ¿no? Y como eh, aquí está Cristina Fangman haciendo la pregunta que yo les quería hacer, dice, pero ya están instalados en ese campo, aunque les pese. Y hay una continuación en la autoría colectiva en la isla trasnochada, otra gran novela que le responden a Cristina. Bueno, Cristina, un saludo. Muchas gracias por la pregunta y, y qué lindo que estés aquí. Eh, bueno, yo voy a decir una cosa que es muy personal. Para mí no, no se puede decir si es mejor o es peor, pero yo tengo un, un gusto en materia de escritura porque, como dice Quirito, yo trato de ser multimedia. A mí me, yo me dedico a pintar más que nada. Pero cuando me meto en una escritura, contrariamente a lo que le debe pasar a mucha gente, a mí me gusta trabajar en conjunto. Como, como dice Mauricio Sousa, es como las orgías, ¿no? Los detalles, es, es, es, es difícil entrar en los detalles, pero para mí es lo que más me, en especial para el tipo de, de, de literatura que me gusta, que es la literatura narrativa, lineal, y, y también que no, no tiene una obligación, o sea, esta, esta vaina de crear mundos, crear una, una historia, ¿no? Simplemente más allá de, de si es buena, esto, esto también te hace desnudarte. Y con Mario, que también nos no, ha trabajado mucho en los quenchas, eh, nos hemos metido en, en, en la narración de la Isla Trasnochada, porque en ese sentido yo creo que en, en la forma de trabajo sí se mantiene una, un tema un poco no solo cinematográfico, sino televisivo, ¿no? Este, los guiones de tele se trabajan entre varias personas, ¿no? Porque tú tienes al, al personaje, lo vas modelando entre, entre, entre varios, y, y, y como les digo, el tema de las decisiones es tan complejo como una orgía, ¿no? Eh, eh, o sea, es complejo y todo, pero tú no puedes negar el, el gusto, para mí, trabajar narrativamente en algo, es mucho más estimulante eh, en conjunto, ¿no? O sea, y, el, y, el, y cuando se asume una historia entre dos o tres o, o dos personas, o sea, por eso, digo, entre más de una persona, se vuelve un viaje fabuloso con discusiones, con bajones, con, como puede ser una relación. En eso el cine también nos ha, nos ha ayudado mucho, porque el cine, por más que haya una firma final, eh, sabemos lo colectivo que es, de hecho, para el, el guión de Sirena, la, la, última, la, la, la peli de Carlos Piñeiro, hemos trabajado con el Piñas, los dos haciendo el guión. También me siento muy cómodo trabajando eh, en conjunto en materia escrita, de escritura, ¿no? de narrativa. Poesía yo creo que no se podría trabajar en conjunto. Eh, para mí es como la pintura, ¿no? eso que se han hecho cuadros. Hasta, eh, he visto que Bruegel y, y Bosch han hecho cuadros entre los dos que muy maravillosos, pero me parece que la narrativa, el relato, en, en, co, en colectivo, en, en pareja, es, es muy, muy estimulante, ¿no? Y, y es lindo que salga bien, que, que a la gente le guste, es lo más importante, ¿no? Porque sería una huevada que sea muy lindo viaje y el resultado sea un, una desgracia, ¿no? Esta otra, otra influencia, los quenchas, Bruegel o Bruegel, como quieras decirlo, ¿no? creo que es otra influencia de los Kenchas, pero suscribo lo que dice Diego de, de realmente al trabajar, a hacer un, una obra a cuatro, a seis, a diez manos, lo que sea, el, el viaje rompe con, con la lógica introspectiva de, del escritor, ¿no? Y, y se disfruta mucho. Y último, yo no creo, yo no creo, yo creo que el, el rol del editor o de los Pocos lectores que tenga un... Y tú, Juan, quien sea, tú sabes quiénes son los lectores o las personas que te dicen, no es lo mismo que coescribir pero yo creo que aún en la escritura o en la poesía, que son tan íntimos, el tener, el discutir, el, el hablar, el, des, el salirte y volverte un, un, un lector más, es lo más importante, me parece. Sí, sí, totalmente. Que en eso, que en, eso el, en el cine y en la literatura el rol del editor es tu mayor crítico, porque el mayor crítico de un director de cine es su editor, porque él es el que lo ve desde otra perspectiva total y ve realmente los talones de Aquiles del producto, ¿no? Tanto como pasa con el editor en la literatura, ¿no? Sí, pues yo realmente los admiro un montón porque yo soy incapaz de escribir con alguien más que no sea yo mismo, eh, pero... De verdad, me parece, me parece increíble y, y, y admirable esa manera de trabajar. De todas maneras, lo que sí es cierto es que la, yo sí creo que la literatura siempre es un asunto colectivo. Yo no creo que uno, es decir, la, la literatura siempre en cualquiera de sus instancias, aunque la haga una sola persona, siempre tiene ese carácter colectivo. Es decir, el, la, la manera en que un texto encuentra lectores y va formando una especie de comunidad de lectores, eso ya, eso ya implica una especie de de actividad política o social que, que trasciende, pues, la... El, la digámoslo así la, rápidamente y en, y en criollo, la paja mental personal, ¿no? Es decir, no se trata solo de estar yo con mis pensamientos. En general, es verdad que siempre es dialógico, siempre es, siempre es una cosa como en tensión con otros, con otros seres, aunque sean imaginarios, ¿no? Eh, voy a... Voy a la gente está preguntando mucho, entonces les voy, a, les voy a hacer algunas preguntas más. Miren, pregunta Osman Rojas, María pregunta dice que disfrutó mucho la novela, que la leyó en cuarentena en un par de días eh, y llegó a ella por haber leído otra gran novela de Diego. Las preguntas son, ¿hay algún proyecto literario en desarrollo o en mente? Y pregunta, ¿cuál es el, su top 3 de la literatura nacional? Top 3. Si quieren poder responder eso. Bueno, estamos, de momento estamos, hace ya un tiempo, pensando una, bueno, urdiendo una, una novela. Eh, hemos avanzado mucho, hemos retrocedido más todavía, y, y bueno, va, va en, otra, en otra vena de los quenchas, pero creo que tiene dos rasgos, que, que si bien no es para nada una continuación ni nada, sino dos, dos motivos o dos rasgos distintivos de los que se ha hablado. Una es de, de que va a ser una novela con muchos personajes, va a ser una novela muy coral, y otra de que tiene, o sea, si la novela va a ver la luz es porque realmente vale la pena, o sea, nos va a sacar risas, ¿no? Si es que realmente vemos que esas risas no salen, es mejor... Hay suficientes gavetas como para fondearla. Así que, que, bueno, en eso estamos trabajando y ojalá que ojalá que podamos encontrar quizá el clic formal que, que es lo que nos está haciendo falta para que se desenvuelva totalmente. Eh, pues me has dejado la, la, la difícil. La, la, eh, <risa> Yo no soy un gran lector, la verdad, y en eso no, no tengo ni vergüenza ni orgullo en reconocerlo. Eh, a mí las novelas que más me han gustado probablemente sean, ahorita, pensando así, Felipe Delgado, que la considero mi, mi, mi piedra fundacional, no solo a nivel novela, en muchos aspectos. La candidatura de Rojas, a mí me, me parece una gran novela y una gran influencia en el sentido de una simple narrativa, y no sé, me pongo a pensar, no sé, Tirinea de Jesús Ustagasti, que dentro de la novela experimental, ya del, del, del, del otro viaje que puede ser la literatura, como verán, a mí me gusta más eh, la, la narrativa y los personajes, pero yo creo que eso es para mí, no, no sé qué dirá el alma bueno, no sé, siempre los tops a mí me encantan, pero es muy difícil salir airoso de, de estas preguntas. Creo que la última gran, gran novela que, que se ha escrito en Bolivia es Catre de Fierro de Alison Spedding, que me parece una novela tremenda. Diego ya mencionó Felipe, pero bueno, yo creo que en ese sentido me he reído más con los papeles de Narciso Lima Chá, entonces me... Me quedo con el Limachi y, y, bueno, me voy a me voy a guardar el tercero para que todos crean que su novela está en ese en ese sitial del bronce. Así que, así quedó bien con todo el mundo. Y yo quería como cambiar de, cambiar así abruptamente de, de, de tema y es algo que ha estado gravitando todo el rato en la conversación y es que, Ustedes son multimedia, es decir, ustedes hacen muchas cosas aparte de, de, de escribir novelas, es decir, hacen, hacen muchas vainas, ¿no? Eh, eh, y me gustaría que hablaran de eso, es decir, de esa especie como de actividad que está aparentemente dispersa en distintas, en distintas zonas de la producción intelectual o profesional o, o hasta deportiva, eh, porque al final, es decir, es una, sabemos que es una convención esta cosa de los oficios, la, las divisiones de, de actividades, las artes, las ciencias, etcétera, y, pero, pero pues sabemos que es una convención y que en realidad la energía fluye de una cosa a la otra sin solución de continuidad. Entonces, si querían hablar de eso, como de sus otras facetas, ¿cómo creen que esas otras cosas que hacen influyen en, la, en, en, su, en su trabajo de escritores? Es sexual. Bueno, ¿no? <risa> por qué? todo es un tema sexual No, te digo, es que hay momentos en que te tienes que dedicar a escribir y, no, y es el momento de escribir Y nada te puede producir lo que en ese momento te está produciendo la escritura Hay momentos en que la pintura te lleva eh, Para mí se trabaja por proyectos ¿no? Y gracias a Dios he podido trabajar sacando fotografía Siendo fotógrafo, digamos como trabajo, pero cuando uno se mete en un proyecto, uno es capaz de olvidarse del, del, del resto y pensar solo en esos términos, ¿no? Entonces, también tiene su chip. Luego ya se van volviendo experiencias que enriquecen todo, ¿no? O sea, pero yo creo que hay un chip, y lo que decía Alba del, del, de la novela, hemos tenido momentos de sentarnos, todavía no cuaja, pero no lo puedes estar haciendo todo el tiempo así, ¿no? Hay un momento en que dices, ahora sí, y te cuesta pintar después, ¿no? <ríe> Esa es la verdad. ¿sí? Yo creo que como, como dice Kirito, somos multimedia así, progresistas, ¿no? <ríe> no eh, el, creo que, bueno, yo, yo puedo ser multimedia. Diego creo que es polimultimedia, ¿no? O sea, él es ya dos o tres veces más, ¿no? Eh, y a veces es, es, es tan espontáneo como cuando me decían ¿qué has estudiado? y yo, dije, yo soy licenciado en filosofía ah, pero ¿eres director deportivo del Bolívar? sí, pues es lógico, ¿no? de filosofía tienes que ser tu, tu, tu siguiente, tu consecuencia lógica la causalidad dice que tienes que ser director deportivo de un club de fútbol creo que realmente es un poco inexplicable son, son realmente creo, al final si, si uno trata de racionalizarlo, es una vocación de un poco de estar y, y, de, y de crear, ¿no? Y, y bueno, cual sea la manifestación, a ratos no importa cuando haya algo que, que se tenga que decir. En ese, en ese sentido, parece que los Kenchas tenían mucho que decir, por eso seguimos 20 años hablando de, esto, de estos mismos perdularios, ¿no? Pues sí. Eh, no sé si había alguna más, voy a mirar, Pero me parece que no. Perdón eh, que hace rato había una que se nos pasó, que era una, una corrección de Joaquín Cuevas, que sí. decía que, que en realidad hay hace mucho tiempo eh, ejemplos de humor en la literatura boliviana, y citaba a Speeding, a Cárdenas, a, a Vizcarra, a no se lo podría también citar, a muchos otros, así que esa corrección se, se Sí, me parece que está buena. Sí, está muy bien. Yo en realidad me refería como a la tradición más clásica de la literatura boliviana y por eso decía que hay, había, había excepciones en los últimos años. ¿no? Absolutamente. Pero, sí, sí, pero en fin, era, bueno, era simple, pero está muy buena la, la, la precisión. Sí. Y otro, otro que, que es insoslayable en, en, en hilaridad es eh, el agapo, el piñas, ¿no?, eh, Sarachura ah, es otra de las novelas más, más que más carcajadas te pueden sacar en, en la literatura. Y que, mejor, ¿no? y que justamente creo que mejor ha a, como tú dices, ha sobrevivido al, al, al, al tsunami sanciano, es Sarachura, ¿no? Sí, sí, sí es, otra, es otra de las referencias así ineludibles de entró, entró, peleó con Sainz y salió vivo, ¿no? Sí, sí y, y que también juguetea mucho con sus con sus teólogos y con sus metafísicos, ¿no? Y con sus tejedores y, y ramas afines. Así es. Para Diego, ¿cuál sería tu pintor boliviano favorito y por qué? Huh, compañero. te están metiendo a ti para elegir a todos, te está cayendo la, la, la gorda. A mí a mí el cuadro de un pintor boliviano que más me gusta es el retrato de los padres de Arturo Borda. Pero Arturo Borda no es mi pintor boliviano, mi pintor boliviano favorito. A mí quizás es pintora y es María Esther Valdivian. ¿Y por qué el cuadro de Borda es tu tu pintor, tu cuadro favorito y por qué Valdivian es tu favorita? Bueno, María Esther Valgivian, como todos los alumnos de RIMSA, yo creo que ella, ha, en, una vez hablábamos incluso con Juan, que en Bolivia no como una virtud ni un defecto, tenemos una resistencia a la vanguardia. Y RIMSA, este lituano, es el que trae la vanguardia en pintura y, y para mí María Esther es la que ha sido una especie de Picasso aquí en Bolivia que ha, ha, ha abarcado muchos... Eh, campos de la vanguardia y todos con un éxito para mí estremecedor. Y eh, Arturo Borda eh, para mí tiene cosas maravillosas y otras no tan buenas y otras malas, ¿ya? y otras geniales. Es, es lo que me encanta de él. Y el cuadro de los padres, a mí eh, lo que más me toca la patata es el brillo en los zapatos del padre, digamos. Por eso me ha conquistado ese cuadro, si quieren que les diga por qué logra el brillo del charol Álvaro el brillo del charol es maravilloso pues, pero absolutamente eh, le, le, luego les paso un link que armé una playlist que se llama charol y temblor pero, <risa> que tiene mucho much, mucho mucha música andina y valses criollos de Finlandia y cosas así eh, Está, Álvaro. En, vena, en Vena Kaurismaki que te puede mezclar desde el rock, y también vez más tierra adentro con los tangos más solemnes y hasta una zarzuela. Sí, sí, totalmente. Pero ustedes son como totalmente, o sea, porque Álvaro, tú no eres pintor, pero eres un, eres un aficionado a la pintura también de siempre, ¿no? Y, no. Y tu, o sea, en este rato también has citado un montón de influencias de la, que vienen de la pintura, también por eso les hacía la pregunta como de los distintos oficios, porque las influencias vienen de un montón de sitios, eh, ustedes como que se dejan contaminar sin ningún problema de cosas que vienen de la música, de la pintura, de la filosofía y por supuesto del cine, ¿no? Pero, pero esa pregunta por la pintura creo que también te, te toca a vos, Álvaro. Sí, no, a mí, a mí me... Me encanta la pintura y, y, y realmente, más bien ese es un hallazgo tardío, realmente, o sea, me gustaba siempre, pero realmente la, la pasión por la pintura me, me vino muy tarde y, y, y lamento mucho porque quizá pasé muchos, tuve, bueno, la, la, la fortuna... De, de poder estar en, en Europa muchos años, pero no, no le saqué el jugo a la, al potencial que tiene Europa para poder maravillarte de toda la tradición artística, ¿no? Eh, y me tocó muy tarde, pero soy un, realmente un fanático del, del expresionismo alemán, ¿no? El expresionismo me, me, me cautiva desde, desde su, sus raíces más naives, digamos, desde los Kirchner, los Marc, hasta... Hasta los más potentes que a mí me encantan, Otto Dix y, y Max Beckman, ¿no? que, que creo que han influenciado tremendamente en la pintura boliviana. ¿no? Por decirte, Kirchner con, en Antonio Mariaca ha tenido una influencia brutal, y por decirte, Dix o Beckman en, en, en Cecilio Guzmán de Rojas y, y en, esa, en esas pinturas de, de la Guerra del Chaco, que realmente, pues, te, te dejan desgarrado, ¿no? Esas, esa pintura de posguerra que realmente, si bien son en, en, otros, en otras latitudes, pero creo que, que calan al espíritu humano de, de la misma forma desgarradora, ¿no? Y creo que también en el, volvemos a la lógica de que el, el expresionismo alemán, si bien es muy, muy crudo, eh, es también una, una influencia otra vez eh, inadvertida. Porque juega mucho con el grotesco, ¿no? Que se remonta otra vez a la picaresca española, a las expresiones y secreciones, y no es un gusto general, ¿no? Que puede partir, si queremos, desde Bruegel, ¿no? Desde Bruegel y sus refranes flamencos, que me parece una, una de las obras máximas de, de, la, de la pintura mundial, ¿no? Oye, porque ya puestos así como hacer teorías peregrinas, peregrinas e irresponsables, yo creo que claramente, o uno tendría a ver, porque además es una, es una cosa que no ocurre solamente en Bolivia, o que es decir, uno la puede observar también en otros países del, de la región. Y es esta, antes hablábamos de esa eh, resistencia a la vanguardia, que yo más bien la veo, ahora que lo pienso, como una especie de apego a la figuración, ¿no? El, el, la, la, pintura, la pintura andina y sobre todo la pintura boliviana tiene un apego tremendo por la figuración, se aventura poco en el terreno de la, de, de la abstracción, los grandes pintores bolivianos casi siempre son pintores ligados al, al, a la figuración, creo yo, y si eso no tendrá que ver también con la resistencia al abandono también en la literatura andina de formas... Eh, clásicas o de formas narrativas más bien clásicas. Eh, me preguntaba si, esa, si, si no habría como un paralelismo entre las dos cosas. Yo creo que también en, en Bolivia tenemos eh, una resistencia a la vanguardia, ¿no? Entonces yo creo que incluso, eh, digamos, Incluso la, el, la vanguardia que trajo Guzmán de Rojas o Rimsa seguía siendo una vanguardia figurativa. Sí, sí. ¿no? Claro, y, eso lo digo, claro. claro. Y eh, para Borda esas eran malas vanguardias, ¿no? Incluso tiene este, este cuadro que a mí no me gusta nada, ¿no? Que es el, el, el, la crítica de los ismos, que a mí no me gusta nada, que muestra este, este apego por pucha... Grecia y el Illimán y, y nosotros, es, no, como hasta una, una forma medio caricaturesca de ser David o, o, o Rafael, ¿no? Nosotros somos clásicos, clásicos, digamos, ¿no? Y sin embargo yo creo que hoy en día, bueno, como en toda la pintura, ahorita la pintura boliviana se mueve más en la abstracción, ¿no? Hoy en día, ¿no? sí, hoy como que... toda la pintura en general. Pero, pero claro, lo que dicen, digamos, en, en, en la época de los ismos, dentro de esa tendencia tan figurativa, María que es un vanguardista, porque si bien es figurativo, pero ya está en el umbral, ¿no? Está manejando umbrales, ¿no? Sugiere su figuración, ¿no? Que es una, la que trajo en... Rims, ¿no? Rims trajo. Heredado Rinsa. de Kirchner y, y de todo ese ese expresionismo alemán, ¿no? Pero ponte, digamos, yo te digo, yo prefiero igual, si me dices a la boliviana, yo prefiero más los figurativos, yo prefiero a Beckman en su vena, aunque sea más caricaturesco, o Dix en su lógica así figurativa muy, muy, muy grotesca, ¿no? Yo no, yo no puedo decir nada porque no podría pintar sino figura, entonces estaría, estaría, no puedo ser juez y parte. Y sí, eso, eso, te, eso es justo te iba a preguntar por eso, por, eso por, por tu propia pintura que claramente se mete en esa tradición. ¿no? Totalmente, en eso, en eso, yo me, me uno a los conservadores tipo Borda que digo, pues, pinta cuerpos, para qué vas a, o sea, es, es una broma, pero yo, yo, yo solo puedo pintar figuras, no, admiro mucho el arte, el arte abstracto, pero me parece que, como, como en literatura, también me gusta, o en cine, contemos una historia, pintemos un cuadro, y yo creo que en ese lenguaje todavía no hemos saturado todo lo que se puede decir, ¿no? Bueno, pues, creo que, que hemos llegado al final, casi, o casi. <risa> eh, <risa> hemos cruzado el umbral, Muchísimas eh, de gracias. De nuevo, muchísimas gracias. Diego. <risa> Álvaro, dale, Fer, tú primero. <risa> eh, de nuevo, muchísimas gracias a Muy Guaso, a Juan Cárdenas por, por su tiempo y su generosidad. De nuevo voy a recomendar su novelaza a este ornamento que la podemos conseguir acá en Bolivia a través de Tundum. Eh, busquen en sus redes. Y también recomendarles los quenchas que eh, la pueden comprar en nuestra, team, en nuestra página web. Y, y se las mandamos por delivery, y también en la librería si quieren, por supuesto. Y muchas gracias a los hermanos Raisa por acompañarnos también en esta noche. No, no, muchas gracias a, a ti, Fer, muchas gracias a nuestros queridos muy guasos, a Michu, por, por tenernos, por, por acogernos, muchísimas gracias a, a Juan, que... Que hay que decir, la que hay que conseguir, Ornamento está sensacional, pero su última novela, Elástico de Sombra, está, está bestial, está buenísima, de los, del machete de esgrima en el Cauca de Colombia, es tremenda, es una voladera de cabeza y ahí hasta tintes kafkianos con cucarrones y bueno, bueno, es una, búsquenla. Y bueno, muchas gracias a, a todos y bueno, lo dejo a, a Diego y, y bueno, un... Un enorme agradecimiento a la, a la gente que nos, nos ha acompañado, que, que bueno, espero que, que hayan disfrutado y que no, no les hayamos hecho muy pesada esta hora y media. bueno so, Somos su... más chistosos escribiendo que hablando, por si acaso. Y, y en persona somos más chistosos. Y si no hay cuarentena y no hay coronavirus, tres sí. no es más chistosos. Y, y, y, y con un cubilete y una botella sin gani, todavía ya somos una hipertrofia de chistosos. Eh, bueno, Fer, Michu, mi, muchísimas gracias. Estas ocasiones son buenísimas para revisarse, charlar y todo. Antes de olvidarme, quería agradecer a, a Pablo Paniagua por la foto que nos ha sacado, que ha estado circulando tanto para el evento, que va a quedar como la foto de los hermanos Loaiza, donde por primera vez nos hemos dado cuenta que, que somos hermanos, ninguno de los dos es adoptado, y, y porque nos parecemos cuando nos han puesto juntos. Entonces, quería agradecerle al Pablo y, y bueno, a, y ahí, a Juan. Y ahí a Leo Pucurri a Juan, que hizo la lógica del, del espejo, ¿no? El diseño del cuervo es, es un es un plus, es un gusto tener un, un texto escrito con, con, ese, con esa diagramación, ese diseño, ese trabajo gráfico, y bueno, Juan, como siempre ha sido pucha, le, ahora le decía a la Vivi cuando habíamos hablado, qué lindo reencontrarse con Juan, aunque sea así, pero esta es su casa, siempre ya no, no hay, y a, como amigo, ya sé, y como hermano, somos lo que somos, como escritor, es fabuloso, a mí me, me todo lo que leo de, del Juan me parece, como dice, eh, como decía, la maestría en escritura, tiene maestría en escritura y, y les recomiendo porque no sé si hay que ser muy sórdido, pero es también chistoso, ¿ya? Para, hay que reírse también con sus novelas. Gracias a todos, gracias a todos los que han estado presentes, a todos los que han leído o quieren leer Los Kenchas. Eh, en el fondo, yo creo que uno escribe para que otros lean, ¿no? Porque es esa historia de que yo hago las cosas para mí, entonces hazlas para ti y nunca las publiques y quédatelas para ti, ¿no? O sea, si les gusta, para mí es un encanto. Si la critican, mejor, pero leanla. <risa> gracias. Yo también les doy las gracias, Ishu, Fernando, Álvaro y Diego, que son mis hermanos queridos de, de siempre que los adoro y los admiro y siempre quiero leer todo y ver todas las cosas que hacen. Eh, no paro de aprender de ellos siempre desde que los conozco. Eh, y, y nada, recomendarles a quienes todavía no se han ido que de verdad compren el libro, va a ir desinfectado de coronavirus, todas las reglas de bioseguridad, seguro, no, no, no, no, no, no teman, no teman por su vida, el libro no los va a matar, los va a matar de risa si acaso. Va, va, va, Fer, deberías decir que el libro viene con barbijo incluido Muchas gracias chicos Gracias de muchas verdad muchas gracias. ha sido una, una linda velada y nada, gracias a todos los que se quedaron van a poder encontrar este esta charla después ahí en el canal de YouTube de Muy Guaso y también en la página del Cuervo, así que nos vemos prontito un abrazo a todos y se cuidan un montón Chao, chao abrazo Chao, chao, chao. Muchas bendiciones.